G, G. G. En la calle después de las 12 en mi valle pagará mi letra penetra perpetra Cronometra, kilómetra, va a En esta era, ratarra, buena música genera Pa' la gente buena, tela, vela, chela Saludos pa' mi abuela, vuela, vuela, callejuela Yo cantaré mi pasaje, arañuela Yo ti vela, yo autoescuela Contra candela, Pastela, la rima callejera, maestra escuela, desempapela, desencarcela. La rima prisionera, usted viera, ardiera afuera. Esta fiera aventurera, mi rima orgulleciera. Mi rima chilindrinera, del vallerba de la favela. Amela cuando se pista o a raco Rasco una chela Vuela, vela suela yo, Quijo, catela de la viola, pero cautela, varios cajones. En hey, la vida se aprende a ganar o perder, son historias que quedan escritas en la piel Caminos que de eso se tratan, pero no se olvidan de dejar huella En la vida se aprende a ganar o perder, son historias que quedan escritas en la piel Caminos que de eso se tratan, Aprender, La buena vibra es la idea. Humildad y honestidad, camino y tierra. Con albe, buen mueblerino que no se da cualquiera. Tacochito rap representa. Play bar root boy, vaya quien no la conecta. La vida se aprende a ganar o perder. Son historias que quedan. Pero no se olvida de dejar huella, eh. Dejar huella, dejar huella, dejar huella, eh. Bajando el conducente de la muerte, sintiendo la